Bueno Rocío, un gusto, muchas muchas gracias, eh, eh, qué honor que hayas aceptado la entrevista, que, que seas parte de la Casa Creativa, este proyecto que está tratando de visibilizar creativas y creativos de Latinoamérica, yo admirador de tu trabajo, sabes que eh, he seguido por lo menos el año pasado, a partir del año pasado tu trabajo, entonces muy encantado que estés por acá, quisiera hacerte la primera pregunta, eh, bienvenida, eh, Dónde estudiaste, qué estudiaste y qué visiones, qué percepciones tenías de la vida en aquel momento, al momento de estudiar y al salir de la escuela. Ay, pues primero que nada, muchísimas gracias por por la invitación y de verdad siempre agradezco mucho el interés, eh, pues hacia mi trabajo, hacia mis procesos creativos y hacia pues mi ser, ¿no? De repente siento que el que se interese en, en, en tu trabajo se agradece muchísimo, así es que muchas, muchas gracias. Estudié en San Miguel de Allende, yo soy de la Ciudad de México, pero eh, me mudé a San Miguel porque las únicas escuelas que existían en ese momento para estudiar artes visuales, que fue lo que estudié, era la UNAM y era la Esmeralda. En ese entonces te estoy hablando del, de 1999, era cuando justo estaba buscando la licenciatura, entonces, bueno, había una huelga, hubo una huelga muy grande, lo cual fue descartada totalmente la UNAM, y en la Esmeralda no, no tuve la oportunidad de sacar ficha, ¿no? Entonces, a fuerza me tenía que mover a otro lugar y fui a buscar escuelas de arte en la República, fui a Veracruz, fui a Puebla, fui a distintos lugares, y me dijeron que en San Miguel Allende había una escuela y yo no conocía ni siquiera San Miguel, y cuando llegué a este lugar me enamoré, ¿no? Ahora eh, llevo seis años de que, de que vivo nuevamente aquí en San Miguel, porque estudié la licenciatura de artes del 99 al 2003, que fue lo que duró. Entonces, siento que para mí fue una experiencia, aparte de, de la carrera, siento que fue también una experiencia de vida, porque, pues, era muy joven y era la primera vez que vivía como yo sola, ¿no? Entonces yo siento que me ayudó como incluso a mis procesos de producción, pues enfrentarte a la vida, ¿no? Como qué es vivir tal cual, ¿no? Como depender de ti y empezarte a desenvolver como, pues, una adulta como tal que, que aún era muy joven. Yo tenía como 19, 20 años más o menos. Y siento que me ayudó, por ejemplo, en cuestión de buscar un tema de una línea de trabajo, por así decirlo, ¿no? Siento que fue una etapa de mi vida donde me empecé a preguntar muchas cosas acerca como del quiénes somos. Y eso fue como una exploración dentro de mi licenciatura, porque a pesar de que he estado en, en mi mayor tiempo involucrada en la pintura, recuerdo que la universidad experimentaba muchísimo como con una pintura mucho más tridimensional, por así decirlo, ¿no? Entonces creo que fue una experimentación mucho acerca de, de, de, del ser, ¿no? Y eh, la licenciatura, pues la primera mitad era un poco tronco común y la otra mitad era especialidad. Entonces ahí fue cuando elegí pintura, y desde ese momento hasta ahora he estado totalmente muy, muy interesada en, en cuestiones de cómo se ha desarrollado, cómo se desarrolla tanto a nivel histórico como a nivel matérico, ¿no? Que básicamente ahorita estoy tomando una pintura fuera de la bidimensión, por así decirlo. Eh, en esta segunda pregunta eh, nos quisiéramos enfocar en la, en la cocina, que es como esta simboliz simbolización de los procesos, de qué ingrediente le va poniendo uno a su carrera, como si fuera en la cocina, como si fuera a preparar un platillo. Eh, ¿Qué temas? Ya sabemos que te interesa, la, nos contaste la pintura bidimensional, eh, también en formato plano. ¿Qué, qué temas? son los que más te interesan abordar a nivel artístico. Voy a mover un poco justo para este formato de irnos a la cocina. Yo siento que mi proceso, de cierta manera, ahora es muy espacial. También por eso me muevo un poco, porque en mi taller casa está todo intervenido con, con pinturas. De cierta manera siento, bueno, vamos a la cocina, pero siento que estoy en un punto de la pintura donde estoy trabajando acerca como del espacio, hice mucho tiempo pintura figurativa, pintura muy realista, me interesaba como hacer de cierta manera una representación ¿no? de este cuestionamiento del quiénes somos. Entonces, esta pregunta me llevó a investigar o a meterme un poquito más acerca de ciertas prácticas orientales. En primera tuve una experiencia de, de poder ir a la India, ¿no? Porque estaba muy muy metida con cuestiones de filosofía de la India, con el yoga, este con otro tipo de temas, entonces me me voy y cuando viví esta experiencia yo siento que me transformó en muchos niveles desde el hecho de salir o sea, es o sea, para mí era como estar en otro planeta, ¿no? O sea, de cierta manera, incluso el territorio, o sea, de, los de, los, de las cosas que más recuerdo era sentir la atmósfera de otro lugar, o sea, literal, como la atmósfera de la Tierra o el, ¿no? el lugar totalmente distinto. Entonces, esto me, me dirigió a lo largo de mi pintura figurativa a, a trabajar mucho tiempo con el retrato, como con esta idea de trabajar con identidades, mucho tiempo con máscaras, como con esta idea de conocernos desde múltiples personalidades, como de cierta manera, a pesar de ser un cuerpo o una unidad, en realidad somos tantas personas, ¿no? Entonces, como que justo cada vez me iba involucrando más en estas temáticas y se reflejaba de una manera eh, irónica también, me gustaba trabajar mucho el humor en la pintura, y fue saltando a cuestiones de preguntarse acerca de la belleza, ¿no? Como de qué es lo que ahora, hoy en día, se considera como bello, ¿no? Y es, bueno, un, un tema que se ha tocado por siglos, siglos, siglos, pero decidí llevarlo de una manera humorística con el, elemen el elemento del insecto. Entonces empecé a trabajar... Eh, con una pintura que de cierta manera me gustaba contraponer un elemento, en este caso el insecto, dentro de otro, con otro elemento que a nivel de significado o de valor fueran, estuvieran como contrapuestos, un poco para cuestionar a qué le damos valor, ¿no? Por ejemplo, menciono una serie que, que hice que se llamaba Diseños que Excitan. Donde pinté sillas de diseñadores muy famosos, muy reconocidos, Van der Rohe y, y otros, y ponía insectos copulando sobre la silla, ¿no? Un poco como, eh, y aparte grandes, ¿no? Un poco como justo eso, ironizando de cierta manera esta idea que de repente mucha gente tiene ante los insectos, como de la mosca, Guácala, ¿no? Hay que estar matarla, el bicho, Guacala, ya se metió la cucaracha, guácala. Y claro que es, o sea, como cuestionable en cuestión de, eh, ¿cómo decirlo? Son animales que hacen mucho por el ecosistema, ¿no? Tienen una gran función, pero a nivel como de contexto, nosotros, o, o la gente tiene aberración. Pero bueno, para mí, el insecto como tal, ¿no? Su estructura, sus colores, sus formas son alucinantes, entonces de repente contraponerla con esta silla que cuesta muchísimo dinero, ¿no? Como de repente jugar con qué vale más, o sea, algo que, que de cierta manera es totalmente estético y que yo me declaro fan de las sillas, por supuesto, pero, ¿no? Como, ¿qué pasa con esto que pensamos que es horrible, no? Entonces, bueno, empecé a trabajar con, con este tipo de, de elementos y eso... Eh, me llevó después a una serie que se llama apropiaciones perversas que era justo como empezar a eh, reestudiar como acerca del arte contemporáneo que de cierta manera veía que mucha gente de repente comentarios no como de es que por qué esto está en el museo no o, por, o esto qué la caja de Orozco no que yo sentía que de cierta manera como que evidentemente tienes que conocer la historia del artista que está poniendo esa esa ese elemento, esa obra, y de cierta manera creo que al verla tienes que quitarte una gran historia o prejuicios, ¿no? Como para poder entender o admirar un elemento que puede ser una caja de zapatos, y poder apreciar ¿no? hoy en día el arte desde otras maneras, y creo que eso cuesta muchísimo. Entonces, nuevamente era como trabajar un poco con esta ironía de poner la pieza de arte contemporáneo y el insecto, uno, homenajeando eh, a todos los artistas que tomé, ¿no? que fue Vito Aconchi, este, Jeff Koons. Eh, eh, a quién más, este bueno, a muchos, ¿no? Y más allá de homenajear, también era como volver a hablar de estos contextos de a qué le damos valor, básicamente. Y llegó un punto también en mi pintura donde empecé a cuestionar la imagen como tal. ¿Por qué estaba tan interesada en representar? Porque era una pintura muy muy figurativa, ¿por qué estaba interesada en representarlo de manera así como tan real, ¿no? Y hubo un momento en esta búsqueda de de las cuestiones orientales que me topo con una meditación Budista, que se llama Vipassana, que es eh, para aprenderla te tienes que ir 10 días, ¿no? Y aislarte y estás totalmente los 10 días en silencio, meditando, sin libros, sin celular, sin nada, ¿no? Entonces, después de esos 10 días, como salir de esa experiencia fue como, o sea, de verdad físicamente, concibes de otra manera pues incluso tus sentidos, ¿no? Te haces consciente de cómo se mueve la mandíbula al hablar. Entonces, para mí eso me, me fue muy, muy impresionante y quería llevarlo a la pintura. Y fue, creo que un momento donde hice como una ruptura total de involucrarme en una pintura mucho más formal, mucho más abstracta, que siguiera hablando de este cuestionamiento del ¿quiénes somos? ¿no? Pero a partir de la forma... A partir del material, a partir de si estaba tan interesada en una imagen real, en construir una imagen real, ahora quería meter a la pintura la realidad como tal, ¿no? Entonces encontré esta técnica que es una de las que utilizo, que se llama, pues es un tipo de encausto, no encaustica. No la hago tal cual porque originalmente se mezclan ciertos este barniz de amar, tal. Yo no lo uso. Yo uso directamente la cera con pigmentos, con óxidos, no, con carbonato de calcio. Pero era una técnica que me estaba permitiendo tratar de llevar la realidad, ¿a qué me refiero con esto? Dentro de la imagen, que justo cuando estoy preparando... Eh, las mezclas, ¿no? El, el material, la pintura, la cera, los pigmentos, se tiene que calentar. Todo esto, de cierta manera, lleva un proceso muy diferente al que yo hacía, ¿no? Porque siempre era como copiar una imagen, ¿no? Tenía una referencia y copiaba la imagen. Esta vez era mucho más, pues, libre, en cierta manera, pero también como no depende de mí, o sea, la imagen que va a quedar, ya no depende de mí, ¿no? Sino depende de las circunstancias en ese momento, por ejemplo, la densidad de pigmentos, si hay corrientes de aire en ese momento, la temperatura de la cera, el formato, ¿no? Cómo lo viertes. Como todos esos elementos para mí eran nuevos y eran importantísimos de que se reflejaran en la imagen. Entonces, a partir de eso, empiezo a trabajar toda una serie de, de ceras. Uh -huh. Y eso me llevó a explorar más acerca del material. Actualmente estoy trabajando con papel, con barro, pero desde un pensamiento pictórico. Para mí, algunas piezas en papel pueden ser pictóricas. Eso es actualmente lo que estoy realizando. Bueno, genial, recibo muchas gracias por lo que nos compartes. Eh, yo... Eh, Creo que fue muy, muy bueno el hilo que fuiste armando de cómo llegaste a lo que hoy, hoy estás produciendo como artista y que indudablemente nos muestras tu parte también humana. Yo quiero compartir que a mí me gustó, lo que primero vi de ti fueron tus composiciones bi y tridimensionales eh, en, en imágenes, eh, porque tal cual las vi en Instagram, de ahí te seguí, y de ahí se hizo la exposición que, que vi acá en Ciudad de México. Eh, y, y yo sin saber que tú llegaste a esas composiciones con este trayecto que nos compartiste, que obviamente fue resumido, ¿no? Porque ahí en esa línea pasaron un montón de cosas incluso uh -huh. personales, ¿no? Que sabemos que todas todas y todos los creadores, al momento de plasmar eso que hacemos, pues va de manifiesto el, el sentido, la emoción, la etapa de la vida. Pero conecté mucho, en particular con varios temas, pero el que más quisiera preguntarte ahora es sobre el cómo uniste esta configuración de la figura humana con sillas, con animales. O sea, en el fondo hay mucha, hay, hay mucho, mucha sustancia en el cuerpo, ¿no? Creo que desde el hecho de partir de la cultura hindú, que se sabe, de, tenemos conocimiento que, que las ideologías, la idiosincrasia de, de la cultura de Medio Oriente, y esa zona del mundo, es muy corporal, ¿no? De allá vienen muchas prácticas corporales. Eh, como el yoga y demás, que, que sabemos que, que están muy enfocadas en eso, en darle pues, vida al cuerpo, literal, ¿no? Desde muchas perspectivas. Y yo cuando vi tus composiciones eh, tridimensionales y bidimensionales, veía cuerpos, o sea, eh, no, no es un asunto azaroso y capaz que también tenga que ver de ahí la conexión conmigo a tu trabajo, eh, mi pregunta podría ser, ¿cómo, cómo conectaste eh, algo tan complicado como, como el cuerpo, como una silla, como cuerpo tal, como un insecto, estos cuerpos, eh, a llevarlos a abstracciones? ¿Qué, ¿Qué paso diste en ese proceso? No sé si fue más personal o más material, porque nos contaste también el tema de lo material, de cómo trabajas con ciertos materiales. ¿Cómo fue? No sé si sea tan compleja la pregunta, pero ¿cómo diste ese paso entre esa proyección una y otra? Justo... En esta cuestión de tratar como de preguntarme acerca de la realidad, o sea, como en este proceso de preguntarme por qué me es interesante en la pintura representar que sea igualita ¿no? la pintura, doy ese brinco hacia, ok, ahora me interesa involucrar la realidad dentro de la imagen sin que contribuya, o sea, yo contribuyo a ciertas decisiones, pero el resultado no es completamente, no lo decido yo completamente, sino, ¿no? Como estos procesos que les contaba. Y de ahí mmm, empiezo como con este interés de preguntarme, ok, ¿la realidad qué es la realidad? O sea, ¿qué, ¿a qué llamamos realidad? ¿No? Entonces, esta pregunta me llevó a una investigación de tres años. Eh, con el apoyo del Sistema Nacional de Creadores, eh, propuse un proyecto que se llama El vacío como exploración formal de la observación, donde la propuesta era investigar el vacío desde tres disciplinas. El primer año, a partir de la ciencia. El segundo año, a partir de, de la filosofía. Y el tercer año, a partir de referencias artísticas. ¿Por qué el vacío? Cuando empiezo con esta cuestión ¿no? de la realidad y seguirme preguntando quiénes somos, tratar de entender al átomo, estamos hechos de átomos, ¿no? Como qué es el átomo o qué nos han dicho que es el átomo, ¿no? Entonces empecé a buscar y lo más increíble del mundo es justo el átomo. Es vacío, ¿no? El 99.9 es vacío. Y entonces para mí eso era así como fascinante de decir, ¿qué somos? ¿No? Si nuestra constitución matérica de cierta manera es más vacío que algo, ¿no? Entonces, bueno, me puse a investigar acerca de, del vacío desde lo subatómico, ¿no? Entonces a, eso me llevó a investigar acerca de lo cuántico, ¿no? Entonces fue fascinante. Me fascina cada vez que sale como un artículo acerca de investigación tras investigación tras investigación. Me es realmente eh, fascinante porque hoy en día no se sabe del todo, ¿no? El mundo cuántico es un misterio total. O sea, a la ciencia la trae vuelta loca porque de cierta manera se comporta de una manera tan distinta a como lo que nos han dicho, ¿no? Entonces, como esa concepción, o sea, creo que estamos en un punto de la historia donde va a haber un quiebre de concepción ante la realidad, ¿no? Entonces, bueno, eso me parecía fa fascinante. ¿no? Entonces, la primer, el primer año hice una serie donde el, el mayor material fue la cera, tinta y un poco de grafito también, me, inter me interesaba construir imágenes que de cierta manera tú de una distancia realmente no ves lo que está pasando dentro de la pintura porque son como capas. O sea, hay tinta sobre la madera, grafito sobre la madera y luego viene toda la cera de abeja, ¿no? Cuando tú te acercas, empiezas a ver como todos estos elementos que si no te tomas el tiempo, ¿no? Para acercarte y verlos, no los ves. Esta idea de, de investigar acerca del vacío estaba en conjunto de tratar de entender cómo vemos, ¿no? Porque de cierta manera, o sea, cómo vemos la realidad, los ojos, ok, pero los ojos, ¿cómo ven los ojos, no? O cómo reciben los fotones y la luz. Y entonces me, me metí también a esta investigación y de cierta manera, como encontrar que el cerebro, de cierta manera, es quien realmente ve, ¿no? O sea, los ojos son una herramienta de recepción de luz, pero el cerebro es el que todo el tiempo está creando estas imágenes. Y de cierta manera, también ahorita en la neurociencia hay muchas investigaciones de cómo toda esta ilusión que nosotros, ¿no?, estamos creando. O sea, todo lo que vemos de cierta manera no existe, los colores no existen, las formas no existen, ¿no? Todo el tiempo es una traducción de acuerdo a lo que es cada uno, ¿no? Entonces, bueno, todo esto me llevó a trabajar con materiales, por ejemplo, eh, el barro, que de cierta manera nunca había trabajado con el barro, el segundo año, que era investigar acerca de la filosofía partir de un concepto que se llama, bueno, que, que se conoce como vacuidad, ¿no? Y es justo un concepto que se le atañe a un filósofo budista, como de la época de, de Siddhartha Gautama, que habla de cómo, de cierta manera, todo lo que existe está relacionado. No hay, ¿no? O sea, no hay un fin, no hay un eh, comienzo, sino todo el tiempo está relacionado. O sea, no podemos entender algo desde, la, desde un lugar como eh, independiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, em, empecé a, a leer más sobre este filósofo y, y sobre este término, y los materiales que decido para las piezas de ese año, justo cada vez me estaba acercando a materiales como más orgánicos, que, que de cierta manera esta materialidad ya tuvieran una vida propia, ¿no? Por ejemplo, el papel, este, el barro, eh, ciertas tintas, ¿no? Entonces empecé a crear estas cosas tridimensionales que de cierta manera se involucran con el espacio. Me interesaba hacer y abordar esta idea que dentro de una pieza no nada más lo importante es lo que está sucediendo dentro de la pieza, sino alrededor. O sea, si tú pones la pieza, una pintura, una escultura, un lo que sea, en distintas localidades, esa localidad le da también una gran importancia a lo que estás viendo. Y así funcionamos. Nosotros no podemos separarnos como de espacios. O sea, está como integrado todo el tiempo. Por eso empecé a trabajar con las cuestiones tridimensionales, que justo el tercer año me llevó a armar como todas estas composiciones de papel, eh, retomando a, como era el año relacionado al arte, el vacío y demás, empecé con Casimir con Malevich, ¿no? Que justo me su pintura, o sea, eh, para mí es como, uh, es genial, o sea, siento que fue un personaje en la historia del arte, que trae, ¿no? que reflexiona acerca como de el, la importancia del vacío o la importancia de un espacio propio dentro de la pintura. Entonces, quería crear pinturas con papel donde la luz dentro de estas obras no estuviera integrada dentro de la pintura, sino de acuerdo al lugar donde la colocas, pues siempre va a cambiar por todos estos planos no tridimensionales. Entonces, si de repente la pones en un lugar donde la luz le llega aquí, genera ciertas sombras. Si la pones en otro lugar donde la luz es de frente, genera otras sombras y así constantemente. no Entonces, jugaba con esas piezas y la luz del sol, que básicamente, o sea, está la pieza y están los registros que se hace dentro de la pieza con el sol. no Entonces, creo que el cuerpo... Como tal, el hecho de tratar de entender esta pregunta que vengo mencionando durante la entrevista del quiénes somos, para mí ha sido fundamental para mis procesos creativos y para mis procesos eh, de vida, ¿no? Porque de cierta manera creo que, que, que te convierten en alguien mucho más Humilde en cuestión de decir, no sé nada, ¿no? En vez de decir, ah, sí, sé, yo sé todo, al contrario, ¿no? Te pone en un lugar de vulnerabilidad de decir, realmente no sé nada, ¿no? Puedo llegar a tener cierta edad y todo lo que sucede alrededor de mí es tan extraño porque yo de cierta, o desde que crecemos, hacemos concepciones, ¿no? Y no las creemos y construimos y ante eso nos presentamos y ante eso empezamos a, a vivir. Pero el estarte cuestionando constantemente que esas concepciones cambian todo el tiempo y todo cambia alrededor y no existe el control, y ¿no? Es como en qué lugar nos pone, ¿no? Como en el, en el vacío, en la, en la nada. Entonces, bueno, es estos temas son el motor de, de mi trabajo. Muchas gracias, creo que ha sido muy... Nos has tirado ahí muchas bombas que nos van a dejar pensando un, un rato, y, y fíjate, simple... Bueno, ni tan simplemente, ¿no?, pero queriendo reconocer tu trabajo, nos abriste todas las posibilidades de, de las abstracciones, eh, de, de cómo se presentan, ¿no?, y eso es lo mágico de, de muchas proyecciones artísticas, ¿no?, que más allá que sean abstracciones, es decir, lenguajes muy propios, terminan representando eh, temas muy complejos, ¿no? Y capaz que por eso es una buena vía de escape la abstracción. Ahora sí nos toca cerrar la entrevista y quisiera hacerte la última pregunta que es entrar casi a tu habitación y particularmente es preguntarte qué viene, qué, qué, qué viene en tu carrera, qué proceso, si nos quieres develar alguna exclusiva en la entrevista, alguna exposición, algo que estés haciendo. Sí, afortunadamente vienen dos exposiciones que estoy muy emocionada, eh, justo una es en, en Guanajuato, en el Museo Iconográfico del Quijote, justo sucede el 24 de marzo creo que es la, la fecha, este, o a finales, pero... Es una individual, con justo con, con mi compañero de vida, ¿no? que también es artista, que creo que es, es una expo muy especial porque de cierta manera hemos estado como eh, su trabajo y mi trabajo, de cierta manera como que ha llegado a un punto en que se está integrando y esa exposición siento que es como, ¿cómo decirlo? Como presentar dos intereses similares que se conjuntan de manera formal, ¿no? De, de, de muchas maneras. Entonces, bueno, es un proyecto que, que me tiene emocionada. Y también viene otra exposición que también me tiene muy, muy, muy, muy emocionada, porque es justo en Bellas Artes, aquí en San Miguel, que el, el predio se llama Centro Cultural Nigromante. Es un lugar hermoso, ¿no? Y para mí es muy significativo, porque de cierta manera, el, el que yo haya estudiado aquí, recuerdo que, o sea, en mi época de estudiante, cuando iba, de verdad era así como un lugar que me inspiraba muchísimo, ¿no? Entonces, como justo pensar que 20 años, literal, 20 años después, vaya a tener como esta individual en, en ese lugar, me emociona, me emociona muchísimo. Es muy significativo para mí y también por lo que representa. De cierta manera, el nigromante fue un personaje. Este, mexicano importantísimo en cuestión de la libertad ¿no? y bueno para mí creo que eso es lo más importante de, de ser artista, o sea como todo el tiempo estar como fomentando ¿no? ahora por ejemplo que doy clases en la universidad, todo el tiempo les digo a, a mis estudiantes experimenten ¿no? experimenten o sea de cierta manera está bien aprender las cuestiones académicas pero también siéntanse con la libertad de hacer las cosas como no, como las hacen generalmente, ¿no? Siento que también a veces es bien difícil, si te sale algo bien, estás ahí repitiéndolo y repitiéndolo y repitiéndolo y no te das la oportunidad de, de cometer errores, ¿no? Y esos errores creo que te llevan a pasos mucho más gigantescos a que todo el tiempo estés haciendo como la misma cosa. Entonces, creo que tiene que ver con esta libertad de tratar de involucrar no nada más, por ejemplo, en el caso de la pintura, no no nada más formatos tradicionales, académicos, sino qué pasa si de repente no le meto algo que tiene que ver con la poesía o con música o pensarlo desde otro lugar. Como que justo el poder experimentar creo que potencializa tu libertad, ¿no? Entonces, estos dos proyectos son los que vienen eh, eh, cercanos a esta expo en junio y a nivel también como de formalidad, creo que cada vez me quiero salir más hacia los espacios. Ahorita, este movimiento de, de mi lugar, todo el tiempo estoy, no sé si se ve, pero todo el tiempo estoy experimentando dentro de mi espacio como que hay una necesidad de ahora un color, ¿no?, que me remita a tal y que esta pieza se involucre. Hay una cosa que tengo, o sea, como me, me encantaría investigar, por ejemplo, esta relación del cerebro-mente con el espacio. O sea, cómo de cierta manera, pues no te separas, ¿no? O sea, como esta concepción de cómo percibes... El lugar donde estás se me hace como fascinante. Entonces creo que me gustaría saber más acerca de todo eso.